El libro de Nehemías capítulo 7 Una vez reconstruida la muralla y levantadas las puertas, nombré a los porteros, a los cantores y a los levitas. Puse a mi hermano Ananí a cargo de Jerusalén, junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre honesto que respetaba a Dios más que a muchos otros. Les dije, no permitan que se abran las puertas de Jerusalén hasta que el sol esté caliente y asegúrate de que los guardias cierren y echen el cerrojo a las puertas mientras estén de servicio. Nombra a algunos de los habitantes de Jerusalén como guardias para que estén en sus puestos, frente a sus propias casas. En aquellos tiempos, la ciudad era grande y con mucho espacio pero no había mucha gente en ella, y las casas no habían sido reconstruidas. Mi Dios me animó a que todos los nobles, los funcionarios y el pueblo, vinieran a registrarse según su genealogía familiar. Encontré el registro genealógico de los que habían regresado primero. Esto es lo que descubrí escrito allí. Esta es una lista de la gente de la provincia que regresó del cautiverio. Estos eran los exiliados que habían sido llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Regresaron a Jerusalén y a Judá, a sus ciudades de origen. Estaban dirigidos por Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán Misperet, Bihbay, Neum y Baana. Este es el número de hombres del pueblo de Israel. Los hombres de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Paat Moab, los hijos de Jesué y Josap. 2818 Los hijos de Elam 1254 Los hijos de Satu 845 Los hijos de Sakai 760 Los hijos de Binui 648 Los hijos de Bebai 628 Los hijos de Asgat 2322. Los hijos de Adonicam, 667. Los hijos de Bigbai, 2067. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater, hijos de sequías 98. Los hijos de Asum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. El pueblo de Belén y Netofa, 188. El pueblo de Anatot, 128. El pueblo de Bet-Azmabet, 42. El pueblo de kiriat Jearim Cafira y Beerot 743. El pueblo de Ramá y Geba, 621. El pueblo de Mikmas, 122. El pueblo de Betel el y Ai, 123. El pueblo del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1,254. Los hijos de Arim. 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Adit y Ono, 321. Los hijos de Sena, 3,930. Este es el número de los sacerdotes, los hijos de Gedaías, por la familia de Jesúa. 973 Los hijos de Ymer, 1052 Los hijos de Pasur 1247 Los hijos de Harim 1017 Este es el número de los levitas Los hijos de Jesúa por Catmiel Hijos de Odabías 74 Los cantores de los hijos de Asaf 148. Los porteros de las familias de Salum, Ater, Talmón, Acub, Atita y Sobai, 138. Los descendientes de estos servidores del templo, Sia, Azufa, Tabaot, Keros, Sia, Padón, Levana, Agaba, Salmai, Anán, Gidel, Gaar, Reaía, Resin, Nekoda, Gazam, Usa, Pasea, Besai, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Akufa, Arur, Baslut, Meida, Arza, Barcos, Cisara, Tema, Nesía y Atifa, los descendientes de los siervos del rey Salomón, Sotai, Soferet, Perida, Jaala, Darcón, Gidel, Cefatías, Atil, Poqueret, Acebaim y Amón. El total de los siervos del templo y de los descendientes de los siervos de Salomón era de 392. Los que procedían de las ciudades de Tel-Mela, Tel-Arsa, Kerub, Adán e Imer, no podían demostrar su genealogía familiar, ni siquiera que eran descendientes de Israel. Entre ellos estaban las familias de Delaía, Tobías y Necoda, 642 en total. Además, había tres familias sacerdotales, hijos de Abaía y Barzillai, Barzillai se había casado con una mujer descendiente de Barzillai de Galaad y se llamaba por ese nombre. Se buscó un registro de ellos en las genealogías, pero no se encontraron sus nombres, por lo que se les prohibió servir como sacerdotes. El gobernador les ordenó que no comieran nada de los sacrificios del santuario hasta que un sacerdote pudiera preguntar al Señor sobre el asunto utilizando el Urim y el Tumim. El total de personas que regresaron fue de 42.360. Además, había 7.337 sirvientes y 245 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos. 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Algunos de los jefes de familia hicieron contribuciones voluntarias para el trabajo. El gobernador entregó a la tesorería mil dáricos de oro, 50 cuencos, 530 conjuntos de ropa para los sacerdotes. Algunos de los jefes de familia donaron al tesoro para la obra veinte mil daricos de oro y dos mil doscientas minas de plata. El resto del pueblo donó veinte mil daricos de oro, dos mil minas de plata y sesenta conjuntos de ropa para los sacerdotes. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, y los servidores del templo, así como parte del pueblo y el resto de los israelitas, volvieron a vivir en sus pueblos específicos. En el séptimo mes de los israelitas vivían en sus pueblos.